Buenos días. Hoy Jesús nos ha propuesto una parábola. Se asemeja el reino de los cielos a un hombre dueño de la casa, bueno, hay muchos, ¿eh?, que salió de buena mañana a contratar trabajadores para su viña. En Barcelona había un lugar, ahora ya no creo que se haga esto, en la plaza de Burkina donde los que los que querían contratar a alguien iban allí y había mucha gente. ¿eh? Iban a escoger a ver los trabajadores para... Aquí se trata de una viña. Y ha convenido con sus trabajadores un euro que es lo que la paga de, de una jornada, un jornal. Esto de buena mañana. A la hora nona, que ya estamos por la tarde, ¿no? A la tercia, a la sexta, a la nona, siempre encuentra gente parada. Y los va llamando a la viña. Hasta la última hora, a la undécima. Y una vez ya han terminado el trabajo, ¿no? ¿Eh? le dice al, al, al capataz, Págales el jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Y con los últimos y les da un euro. Bueno, perdón, les da un denario. Un euro sería muy poco. Claro, los primeros dicen, uy, qué bien. Si a los últimos les ha dado un, de, un denario, a nosotros nos va a pagar mucho más. Y no. A todos les va dando un denario, un denario, tal como había convenido. Y claro, eh, empezaron a protestar. Y les dice el Señor, no hemos convenido así. Contigo he convenido con un denario, ¿no? Toma lo que es tuyo y vete. Sin embargo, quiero dar al último eso mismo, lo mismo que te doy a ti. No me es posible hacer lo que quiero con mis cosas. Yo creo que no tiene, no, no, no, no se puede objetar sobre esto. O va a ser malo tu ojo porque yo soy bueno. Y aquí vienen dos finales muy interesantes. Que sirven de conclusión de la parábola. Y también de todo lo que ha estado explicando que no lo hemos relatado hoy. Primero dice, así, de esta manera, los últimos, por esto he empezado por los últimos, serán primeros. Y los primeros últimos, o sea, todos están en el mismo, el mismo nivel. Las horas no cuentan. Y añade porque muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Esta última afirmación no la encontraréis en vuestra Biblia particular. En el Códice de Mesa está muy claro. Y está avalado, eh. Pero claro, han considerado que lo habían tomado de otro sitio y le han puesto una pie, quiere decir paralelo, armonización, yo qué sé, excusas de mal pagador. Los textos están muy muy trabajados, siempre en aras del poder de las grandes iglesias del Mediterráneo, son las que en la transmisión de los textos han ido influenciando y han quitado allí y han colocado allá y sí, lo damos muy bueno, están tan bueno. Tenemos tradiciones críticas preciosas de miles y y tiene millones de ejemplares que todos los biblistas del mundo tienen actualmente esta misma edición. Y la dan por la que es más cercana al original. Se ve que no han colacionado los textos. Se han comprado la edición crítica y se la han tragado. Tenemos que ser un poco más críticos, ¿eh? Yo. Todavía no sé cómo fue que yo llegué al códice de BEZA un día, cuando no sabía de escritura sabía muy poco, porque era un patrólogo. Y me enamoré de este códice. Y todavía no sé por qué me enamoré. Ya sabéis que los enamoramientos no, sé, no son racionales. Y con el tiempo, sobre todo a partir de que nos conocimos con Jenny Richard merdinger y trabajamos juntos durante años, y todavía estamos trabajando juntos. Y ahora se han, se han unido otros también en este mismo trabajo. A partir de ahora sí que vamos. Como este códice es una joya. Está un poco eh, lleno de, de faltas. Más que faltas son eh, correcciones. Que por cierto no han pasado limpio. Menos mal, si hubiesen hecho una copia nueva de las correcciones que presenta este códice, que se pueden leer, tendríamos un texto muy parecido al Vaticano, al Sinaítico y a los grandes manuscritos. Por suerte no se ha hecho. Y aunque esté en el estado de deteriorado, actualmente ya no lo dejan ver a nadie, ni tocar. Ahora, te lo puedes bajar a internet, o sea que es muy fácil. ¿eh? Incluso nos han dado la posibilidad de poderlo ver a través de. O sea que puedes leer ¿eh? la fotografía y ves las correcciones desde dentro. Algunas veces lo hago ¿eh? cuando son temas muy interesantes. Nos han dado un texto que se acerca al original mucho más que los otros. Y la prueba es muy sencilla. En todo el arco mediterráneo se han ido haciendo versiones, traducciones del griego al latín, al siríaco, al copto, al pal palestinense a todas las lenguas pos posibles. El ejemplar del, del cual han partido, se puede comprobar, ¿eh? generalmente coincide con el que y cerveza. ¿Qué ocurrió? Muy sencillo. Tenemos una explicación muy sencilla. Unos misioneros de la Asia Menor, de, actualmente de Turquía, eh, fueron a, a evangelizar a un lugar donde nadie había ido. Unos parientes suyos habían ido a misionar en, en, el, en el sur de las Galias. Y habían creado primer, una primera comunidad en Marsella. Ellos van más lejos, van al interior de las galeras, donde no ha habido, nadie todavía ha ido tan lejos. A León y Viena. ¿Y qué, qué llevan consigo? Los cuatro evangelios, los hechos y algunos otros, sobre todo cartas, lo que sea. Se dan cuenta de que tiene que hacer una traducción al latín, porque la gente no, no entiende el griego. ...y hacen un códice bilingüe... El Beza es un códice... ...un manuscrito bilingüe... ...y... ...se habrán hecho tres, cuatro... Eh, ...copias, no más, creo... ...de este códice... ...pero... ...los copistas son muy... ...muy primerados... ¿eh? ...o sea que... ...son muy atentos... ¿eh? Lo que pasa es que han pasado correctores y correctores y correctores y han ido dejando, cada uno ha dejado lo suyo. Por suerte no se ha hecho una copia. Están ahí, ¿Os podéis? vosotros no lo podréis. Yo tengo facilidad para, para leer estas correcciones. Y más ahora con los medios que tenemos en nuestras manos. Este códice nos acerca, no digo original, no existe ningún original ¿eh? de los evangelios pero nos acerca mucho más que los grandes códices de las grandes iglesias, el Códice Sineítico, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano. En el fondo, los manuscritos que encargó el emperador Constantino a Eusebio de Césaría 50 copias de la Biblia para la capital del imperio. Ay, ay, ay. Vaya influjo no habrán tenido estas 50 copias. Nadie habla, pero esto es verdad. Adiós.